El representante croata Kresimir Bede ha resultado ganador en el quinto certamen internacional de guitarra clásica de Barcelona, gracias a su impecable interpretación del Concierto del Sur, obra que el compositor mexicano Manuel María Ponce dedicó al maestro Andrés Segovia. En segundo lugar, el jurado ha fallado a favor de Emerson Salazar, guitarrista chileno que también ha obtenido el premio a la mejor interpretación de romanza de Miguel Llobet pieza escogida para la primera etapa de clasificación del festival. Lo que me define también mucho es la expresión, ¿no? con el cuerpo, y que, porque yo pienso que la guitarra es un instrumento que ya todos sabemos tiene muy poco volumen. ¿no? Entonces lo que yo intento hacer con el instrumento en el escenario es, mediante gestos corporales, expresar lo que yo estoy interpretando musicalmente. ¿no? El certamen de guitarra clásica Miguel Llobet nace en Barcelona en 1995. Sin embargo, no es hasta su segunda edición, celebrada diez años más tarde, cuando adquiere el nombre del guitarrista y compositor catalán. Me parece, sobre todo, maravilloso que se le rinda homenaje al gran, gran, gran guitarrista que fue Miguel Llobet. Que por su modestia, digamos, personal, supongo que, eh, a pesar del reconocimiento que tuvo en su momento... ...y por su gran sensibilidad, pero su modestia personal... Eh, ...no fue alguien que se quiso imponer como el más grande... ...aunque lo fuera. En esta ocasión se rinde homenaje a Héctor Roberto Chavero... ...conocido bajo el seudónimo de Atahualpa Yupanqui... ...varios músicos interpretan las piezas... ...de uno de los máximos exponentes del folclore argentino. La guitarra es un instrumento... ...el instrumento más popular del mundo, evidentemente pero es decir, en el terreno de la guitarra de concierto es algo en la cual los jóvenes tienen que sentir muchísimo apoyo, muchísima intencionalidad, y este tipo de certámenes es justamente para eso, para que se den a conocer jóvenes valores de cualquier parte del mundo. Un acontecimiento que reúne a catedráticos, estudiantes y aficionados con el fin de recuperar la edad de oro que convirtió la ciudad condal en centro mundial de la guitarra clásica a principios del siglo XX.